Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras cuatro jornadas de caza en Parque Fernando Os traigo los tres lances de los tres diamantes que batí en esa reserva argentina Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Enfrente tenemos un rebaño de, de Axis Vamos a mirar, vemos ahí las huellas, está un mira, ahí tenemos uno grande, un nivel 5, un nivel 5 media, vamos a coger el 2.43 y disparamos, veamos de nuevo el disparo, le hemos impactado el pulmón o doble pulmón, sale el animal corriendo, vamos a ver si cae, ya se ha parado, ya se ha parado el contorno, ese animal está muerto así que vamos a, a recogerlo vamos a ir despacito a ver porque puede haber algún otro por aquí pero con tanta espesura es complicado llamamos a parrete para que se venga con nosotros vamos a mirar pero no, no hay mucha vegetación y, y, y no es posible mirarlo lo mejor es pillarlos en cuando están cuando están bebiendo pero en esta ocasión ...lo hemos encontrado que estaban aquí comiendo... ...así que vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro 5 media ...tiene una cuerda bonita... ...un diamante, 225,60 efectivamente, un doble pulmón... ...una cuerda muy aceptable... ...lo disecamos... ...yo os voy a poner el mapa... ...para que veáis dónde, dónde ha sido... ...veis los bebederos que tenemos al lado... Me estaba buscando los bebederos pero lo hemos pillado dirigiéndose al bebedero, así que vamos a seguir con la caza nos encontramos en el lago más meridional de la zona del lago bebé vamos a, a buscar búfalos, mira ahí tenemos un buen rebaño, un 7 un legendario, un legendario pues vamos a coger nuestros 300, nos acercamos a la orilla e intentar el lance a ver, apuntamos respiramos y disparamos veámoslo otra vez le hemos impactado en el pulmón ya vemos como sale corriendo el animal vamos a ver, continúa corriendo, ya ha bajado al 50% ese animal está muerto se han revolucionado todos los, los búfalos que estaban con él Vemos también un Puma bebiendo Vamos a seguir a nuestro legendario Y ya, ya se lo ha cortado el contorno Y ese animal está muerto Vamos a hacer el lance al Puma Es un mítico Cambiamos de arma Vamos a ver Vemos la distancia Cogemos el 308 Calibramos la distancia 300 metros Apuntamos y disparamos Veámoslo de nuevo. Un buen impacto en el pulmón. Sale corriendo el animal. Pero ese animal ya está muerto y cae muerto justo al lado del legendario que tenemos allí. Pues vamos a ir a recogerlo. Mira, ahí tenemos dos animales. una e, Un macho nivel 3 y un macho nivel 7. Pues vamos a hacer el lance a nivel 7. Cogemos el 300, respiramos y disparamos. Veámoslo de nuevo. Un buen impacto en el pulmón. No sé si habrá atravesado el siguiente. Vamos a ver, 50%. El otro sale huyendo. Ya vemos que está a 25, o sea, sí que ese animal está muerto. Recargamos la munición y vamos a darnos la golpecita. Sí, mira, vemos vemos las tres muertes, vamos a, a bordear todo el lago, aquí el lago que tenemos más al sur, en la zona del lago bebé, concretamente a, al sureste, así que vamos a bordear toda la la orilla, un poquito más, más atrás podemos también encontrar en otro área distinto a un bebedero de, de Axis y, y de Mulo, se nos va a poner la las pulsaciones a, a mil pero bueno, no nos importa hemos hecho tres lances, tres buenos animales ya ve la puntuación que nos arroja escuchamos hay una una llamada de advertencia de una hembra de puma pero no la localizo y escuchamos aquí a nuestra derecha también llamadas de advertencia de los búfalos de agua hay que tener cuidado con ellos porque cuando se vuelven agresivos con dos empujones nos mandan al puesto pero ya vemos aquí los bebederos este me imagino que será sin sí, de puma un bebedero de puma vemos la hora que tenemos ahí así que ya sabemos dónde tenemos que visitarlo ya está a esa hora una lástima no, no, no tenemos una zodia para cruzar de orilla a orilla como podemos encontrar en Mississippi o incluso también hay en, en Cuatro Colinas en la zona del río Grande tenemos un, una barca para cruzar de lado a lado aquí deberíamos tener una, una pequeña canoa inflable para cruzar de, de orilla a orilla y no tener que pegarnos estas estas caminatas, pero bueno es lo que hay así que chicos del Hunter el próximo DLC una Zodiac de goma para poder cruzar la, las masas de agua yo la compraría ¿eh? seguimos corriendo ya tenemos la, las pulsaciones a mil Así que vamos a ver si localizamos a primero al nivel 7, que lo tenemos por, por esta zona ya. que un poquito más para más para adelante, al lado de aquella roca que vemos allí, porque se quedó ahí un poquito trabado en la roca. Así que vamos a, a ir sacando el GPS y a calmarnos un poquito para que se nos bajen la, las pulsaciones, porque las tenemos a punto de darnos un infarto. Seguimos corriendo un poquito más y vamos a sacar el GPS ya. Si sí, estamos llegando ya a la zona, vemos la, la presión cinegética. Vemos ahí también que tenemos una zona de patos y vemos el sitio, sí, vemos el sangrado. Decimos a, a Perrete que se venga con nosotros. No no era sangrado, me, me había equivocado yo, me había equivocado yo. sé que era el sangrado, pero no. Vamos a ir andandito un poquito, venga tarde búscame lo que tiene que estar por esta zona a ver si perrete viene por detrás vamos a ver si otra vez que busque la sangre a ver si le da el viento yo creo que sí ya sale corriendo perrete vamos a ver ya hemos llegado ya a la ropa que decía antes así que el disparo ha sido por aquí cerquita ya sale como una salvación perrete pues vamos a, a darnos otra otra carrerita ya ha cogido el rastro de la sangre si bien la tenemos aquí en impacto así que lo hemos tocado en un pulmón pues vamos a, a recoger a nuestro animal que ya vemos aquí la, el sangrado un sangrado grande ya perrete no nos está reclamando está muy cerca ya vemos el contorno hacían del, del búfalo nivel 7 presumo que por la cuerna que tenía sería un será un oro vamos a ver la puntuación Efectivamente, un oro 153 Y ahora vamos a, a recoger al, al legendario Nos vamos a dar otra pequeña carrerita Venga, perrete Búscame a ver si, si encontramos algo por aquí ahora Que yo creo que sí lo, va, lo vas a encontrar Sí, sale corriendo Sale corriendo, perrete Se queda un poquito parado Sigue oliendo A ver, sí ya sale, ya sale corriendo, ya tiene el rastro, un rastro claro así que vamos a, a seguir a nuestro perrete aunque lo podemos ver aquí por, por el GPS vemos los bebederos, vemos el sangrado el sangrado no, no es muy grande pero bueno, vamos a seguir buscándolo vemos aquí tenemos otro bebedero de búfalos Y ya vemos el contorno cian ya vemos el contorno cian no ahí si sí tenemos un, un sangrado grande ese sangrado sería de algún otro animal que hicimos un lance antes y saldría por ahí corriendo vamos a ver un diamante madre mía qué puntuación 176.80 el diamante búfalo de agua más grande que he cazado hasta la fecha vamos a disecarlo que no se me olvide y le decimos a perrete que vaya a buscar el puma que tiene que estar muy cerquita venga, carrete, búscamelo que vimos de la otra orilla que cayó cayó muy cerca y mira, ya vemos aquí, ya vemos el sangrado y vemos ahí el animal un mítico tenemos un, un oro 37,90, por poquito nos llegamos a los 38 y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido mira, ahí tenemos un nivel 5 que han sido abatidos estos animales y creo que vamos a ...a continuar con la caza... ...enfrente vemos un Certicapra... ...con los cuernos grandes... ...por menos un nivel 4... ...vamos a ver... ...mira un nivel 5 medio... ...un nivel 5 media... ...cogemos el rifle... ...no nos avanza... ...que es el 308... ...coge el 3, 2, 4, 3, ...que si no lo cagamos... ...disparamos... ...veámoslo de nuevo... ...un buen impacto en el pulmón... ...o doble pulmón... ...sale el animal corriendo... ...y ya vemos que... ...que ha muerto se le ha apagado el contorno resaltado que tenía en rojo, y vamos a, a recogerlo. La verdad es que es raro que encontremos un, un cervicapra solo, porque últimamente por esta zona que tenemos los bebederos los, los encuentro en, en rebaños, pero bueno, me alegro que la hayamos visto y ya ya hayamos hecho el lance, aunque casi la fastidiamos, perdonar antes por haber dicho que casi la cago, porque si hubiéramos disparado con el 308 nos hubiera penalizado. Y si fuera un diamante, pues nos penalizaría y nos hubiera dado duro. Vamos, vemos el sangrado masivo que tiene. Por lo menos doble pulmón. Eso pienso yo. Y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja. Un diamante 136,30. Un diamante muy bonito. Madre mía, qué animal más precioso. Así que vamos a hacer la captura para la portada del vídeo, lo disecamos y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha dónde sido. En el lago del Prado de Lupinos veis todos los arrevaderos, comederos y zona de descanso que hay y yo creo que voy a ir a, a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.